Eso ahora se ha pasado, de ese concepto a la educación, que le, le, le llamamos diseño universal para el aprendizaje, que tiene tres principios. El uno es que yo demuestro el conocimiento de múltiples formas, no solamente de una, no es una conferencia. Es que sí, y, bueno, yo lo hago, no le estoy pidiendo que lo hagan, pero si hay que bailar, bailo, si hay que cantar, canto. Este, si hay que dibujar, dibujo, si hay que dar la conferencia. La doy, pero muestro la, la, el conocimiento de diferentes formas, principio 2 permito que los estudiantes muestren su conocimiento de diferentes formas ustedes conocen la, la teoría de inteligencia múltiple, pues está fundamentado en eso, yo puedo mostrar un conocimiento por medio de un dibujo, yo puedo mostrar un conocimiento por medio de una expresión, yo puedo eh, por medio del de baile el movimiento corporal tantas formas que yo puedo demostrar que tengo un conocimiento una, en una película eh, like stars on earth este estudiante eh, lo llevan a bootcamp lo separan eh, la familia lo separa de, del núcleo eh, de la familia y él era un dibujante excelente era una, es una, es una película sobre un estudiante con problemas ciclo de aprendizaje pero dibujaba muy bien ustedes saben estos libritos que uno eh, le pasa la página y algo sucede no sé si se ve, ¿verdad? pues este, él dibuja, él se dibuja con la familia y según usted va pasando la página él se va alejando, alejando, alejando hasta que desaparece no pensé que me iba a afectar. hasta que desaparece con un dibujo por medio de ese dibujo él no tenía que escribir absolutamente nada, ese dibujo lo decía absolutamente oh, es que me acuerdo de la película, película fantástica. Se llama película? Like Stars on Earth. Es lentita al principio, pero trata de este estudiante con problemas específicos en el aprendizaje. Este, que todo el mundo lo rechazaba, la escuela lo rechazaba, este, ya le estaba mostrando conducta inapropiada, este, hasta que lo salga un maestro de él. Arte. El maestro de arte descubre su potencial, su fortaleza, y por medio de la fortaleza muestra toda su capacidad. Y lo sacas de, de, de la parte oscura hacia, hacia la parte brillante. Así que, eh, diseño universal y el último de los principios es eh, capturar la atención de los estudiantes. Es en la literatura eso es de lo más que se está hablando hoy día si no capturamos la atención de los estudiantes muy difícil vamos a, a lograr el proceso de enseñanza aprendizaje tenemos que capturar la, la, la, la atención de los y, estudiantes y mantenerla ¿Eh? capturarla y mantenerla y mantenerla, verdad, que es, es, es importante digo, y la tecnología es como que es experta en mantener la atención de los estudiantes aunque no nos guste ver algunas alguna parte de la tecnología un texto eh, puede estar en formato de audio, lo pueden revisar cuantas veces sea necesario ya e-learning se apoya más en aspectos interactivos tales como visuales, gráficas, circuitos cerrados se mantiene anonimidad no, ¿verdad? del de individuo a menos que quiera divulgarlo se comparte con otro lo que se lea, desea compartir ¿verdad? En, en, la, en la sala de clase presencial uno comparte toda su vida, ahí uno comparte básicamente lo que uno quiere compartir. Y el trabajo colaborativo con un mismo fin. En conclusión, es necesario promover la aceptación de las personas con diversidad funcional en los contextos educativos, ya sean presenciales o a distancia. Eh, así mismo, la guía de accesibilidad necesitan desarrollarse a la luz de las necesidades de estos estudiantes basado en su experiencia y reales de vidas. Tener una necesidad especial ya no es un problema. Lo he tratado de demostrar por medio del uso de la tecnología. Este, yo sé que no, nos faltan destrezas para poder utilizar esta tecnología. Inclusive a los mismos estudiantes les faltan destrezas para utilizar estas tecnologías. Pero cada día más nos estamos moviendo asegurarnos de que eh, las adquieran, que adquieran también sus tecnologías, que sepan utilizarlas adecuadamente y que las puedan integrar al proceso de enseñanza-aprendizaje, sumamente importante que podamos llegar a ese nivel. Y ya yo les dije las dos, dos opciones anteriormente, una es depender de la tecnología del estudiante y la otra es que construyamos nuestros cursos fundamentados en diseño universal para el aprendizaje texto editable, escrito cerrado videodescripción contrastes adecuados direcciones, directrices claras claro, eso es bueno para todo el mundo, no solamente para los estudiantes no les voy a dar una clase de leyes lo único que puedo decir de esto es que lo podemos hacer a la buenas o lo podemos hacer a las la malas ¿verdad? Eh, la misma ley nos obliga y estipula, ya sea la 6508 de la de rehabilitación o la ley 229 promovida por el programa de asistencia tecnológica, que sea, tiene que haber accesibilidad electrónica para las personas con diversidad funcional en Puerto Rico y todos aquellos que están bajo gobierno federal en términos de confidencialidad lo que les recomiendo es escribir una nota en el formulario en el que se establece, que se ofrecerá, que se ofrecerá como razonable si un estudiante se identifica, eh, debe proveer evidencia relacionada a su condición, no es pues como que cualquiera, ¿verdad? Recuerden que estamos a distancia. Este, y podemos solicitarle que nos informe si utiliza algún tipo de equipo especializado. Una vez el estudiante le dice, pues yo utilizo tal equipo, busque un poquito de información sobre ese equipo que el estudiante está utilizando. Aquí en Puerto Rico existe el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, que está en la administración central de la universidad eh, en Río Piedra está el componente de asistencia tecnológica de la Facultad de, de Educación de nuestra eh, de la, de Río Piedra y hay múltiples entidades relacionadas al campo de la asistencia tecnológica y existe una que lo sabe todo que es Google uh -huh. Google, uh -huh. <risa> Google lo sabe todo usted entra ahí este, Dragon Natural y le va a dar toda la información relacionada a esa tecnologías. Tengo cinco minutitos para cualquier pregunta que ustedes tengan alguien hacer. ¿Todo claro? Este, eh, eh, pueden anotar mi correo electrónico. Edwin. El Vega 1 arroba upr.el erudin.vega1 arroba upr yo estoy como de cama académico ahora no tengo muchísimo tiempo es más yo advertí cuando me, me, me pidieron que viniera acá yo digo mira estoy aquí les digo que sí ahora pero el día antes les puedo decir que no puedo decir, sí. menos mal que no sucedió y me alegra mucho haber estado con ustedes en esta mañana y cosas que necesiten se pueden comunicar conmigo o me visitan mejor todavía este, a la facultad de educación de la calle de Tío Un placer haber estado conmigo.